<risas> La luna llena me hace temblar, voy a vestirme y sentirme real, con mis colmillos y negra capa, soy un vampiro, mejor escapa. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, Halloween tendré algo único. Knock, knock, knock, dulce o truco, es Halloween.